Tiempo de noticias, a las 10 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina nos metemos con actualidad, sí, estamos en este 2023 transitando los eh, 70, iba a decir... En el marco, pero ya no es más en el marco, ¿no? Porque el domingo, 2 de abril, el Club Unión ya cumplió justamente sus este, 75 años. Moni, ¿de qué vamos a hablar? Dale. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el festejo. Arrancamos, mira, el vivo lo estamos arrancando con el banderazo que se hizo el día domingo a la tarde. Una gran convocatoria, Silvi. Buen día, gracias por venir al estudio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Silvi, se hizo un banderazo. ¿Idea de quién este banderazo? En realidad, bueno, nosotros eh, estamos eh, con una comisión organizadora eh, de los 75 aniversarios de nuestro club, uh -huh. eh, donde bueno hay miembros de comisión directiva, personal del club, eh, la subcomisión de damas de nuestra institución y m, algunos eh, socios, eh, antiguos socios de, del club, que también realizan su, sus aportes para todos estos festejos. Muchos aportes hay que hacer cuando se quiere hacer algo grande, cuando también durante el año se viene trabajando mucho, porque el club no es solamente el festejo, no es el aniversario, no es el cumpleaños, es, eh, es un montón. Si yo te hago una pregunta que no tenía en agenda, ¿cuántos socios tiene el club aproximadamente? Aproximadamente unos 1.300, 1.400 socios tenemos en la actualidad. ¿Y cuántos, cuántos son chicos, cuántos son deportistas de estos? Y hay muchos, muchos deportistas. No tengo un número concreto, uh -huh. no te voy a dar un número eh, que no corresponde, pero ronda alrededor de los eh, 1.800, 1.900 deportistas. Viste que yo siempre digo que el segundo hogar de los chicos debe ser el club. Primero, bueno, no, el tercero tendría que ser porque ahí me van a sacar, viste ahí me van a dar. Eh, el primero es la casa, el segundo es la escuela y el tercero es el club. Yo creo que es el lugar, uno de los lugares más seguros donde los chicos deben estar y para eso es necesaria toda esta gente que Tienen ahí adentro profesores, colaboradores, los chicos, los deportistas más grandes que se encargan de los más chicos. Es toda una comunidad recontra organizada. Sí, la verdad que es una comunidad muy grande, es un espacio muy lindo para estar adentro del club. Es necesario que los chicos estén contenidos en, en cualquier espacio eh, donde puedan compartir con, con sus compañeros. Algunos pueden ser de escuela, se hacen nuevas amistades, se conocen nuevas personas y bueno, el club tiene una diversidad de de actividades deportivas, eh, donde, bueno, los chicos pueden eh, desarrollar cualquiera de ellas, la que más deseen y la que más les guste. Se van desarrollando, van creciendo en función a lo que van viendo. Uno ve las diferencias a veces, y es malo hacer las comparaciones, las diferencias que... Tienen algunos chicos que van desde chiquititos, desde chiquititos al club y los otros que, que no tienen esas posibilidades. Me imagino que el club siempre tiene becas, que tiene la posibilidad de aportar a todos esos chicos que quieren estar en el club y económicamente no pueden porque lo cierto es que los tiempos económicos por ahí van cambiando en las familias. Sí, sin dudas, el club, más allá de ser una entidad deportiva... También... Claudio, ¿cuáles serán las, eh, las arterias? Buenas tardes, feliz cumpleaños. Sí, no me dieron camiseta, Claudio. ¿Cómo anda ¿Bien? Bien, contame. Desde desde aquí, desde el centro de la plaza, y hasta el Club Unión será un banderazo por estos 75 años. ¿Cuál será el recorrido? ¿Por qué arterias irán? Vamos acá, donde estamos, en la esquina de del lado interno de la plaza, hasta Avenida Belgrano, que estamos acá, doblamos a la izquierda, Sí, y circulamos no, por Avenida, avenida Belgrano hasta Gaby Miretti. Doblamos ¿Todo? y entramos por la portada principal del club. ¿Cuál será la siguiente actividad que se llevará a cabo el día de hoy? En el día de hoy, después una vez que se ingrese en el club... Y los festejos no quedan ahí, ¿cómo sigue esto? No, tenemos en realidad, eh, bueno, se armó un, un marco de, feste de festejos durante el mes de, de abril, pero bueno, hay proyectadas eh, más cosas durante todo, todo el año. Eh, pero bueno, eh, en primera instancia, como vos decías, fue lo del banderazo el día domingo, que después eh, culminó con un partido y la presentación de ...del plantel y la indumentaria... De ...con esta federal, caravana enorme que te, te día estamos, día estamos día mostrando, hoy, como te decía, a través de nuestra web, a través de la fanpage, a través de Sunchales día por día, muchos chicos, todos deportistas, muchos padres acompañando y mucha gente que sin duda encontraremos aquí en este recorrido con quienes va vamos la conversar cada una de aquellas disciplinas patín fútbol, básquet, eh, sin duda será partícipe la gente de gimnasia del Club Atlético Unión, cada uno de los referentes que han pasado por este club, también los estaremos viendo, cada cual con su camiseta, todo se vistió el día de hoy de verde y blanco para Sunchales, para estos 75 años que se están viviendo en el Club Atlético Unión. Aquí... Y esto me recuerda casi al triunfo de Argentina, cuando no había ni grandes ni chicos... No, Estás mirando de ahí, digo, no, a lo mejor... Pensando quieren... otra cosa. Ah, bien. Eh, me sacó de la pregunta porque me estabas mirando así como, diciendo, eh, hey, yo también quiero. Eh, cada una de las personas que van a estar hoy se van a llevar se suman lo por supuesto que hoy, autos lo que van a vivir hoy sino que van a rememorar justamente todo aquello que fueron viviendo dentro del club porque sean familiares o sean las personas que trabajaron directamente eh, y activamente en el club, todos tienen mucho que ver con lo que es hoy Unión. Sí, sin dudas. Eh, todas las personas que, que pasaron eh, por la institución siendo dirigentes, y, y bueno y en este caso que se, se va a hacer un homenaje a los expresidentes, han dejado su marca, su huella dentro de la institución, y bueno, eh, amerita por supuesto el homenaje correspondiente, como también a los, a los eh, socios eh, honorarios del club. Silvi, después se vendrá una cena. Exactamente. ¿Cuándo? tenemos. El, ¿Cómo hacemos? ¿Queremos ir? ¿Queremos ver? El próximo esperar? 15 de abril tenemos eh, la cena en el Palacio de Deportes. Ajá. Eh, como siempre nos caracteriza, es una cena familiar, en donde, bueno, eh, justamente muchas eh, de las partes de, del club también están involucradas en, en esta cena. La comida va a estar a cargo de la, de la subcomisión de fútbol juvenil, como todos los años. Eh, la bebida va a estar a cargo de la venta, del, eh, la venta de la bebida, la va a realizar la fiesta nacional del fútbol infantil. También va a estar la subcomisión de damas del club, donde van a estar eh, realizando, bueno, la venta en este caso son de calcomanías, eh, calcomanías de, del club y de, uh -huh. de los 75 aniversarios, con el logo institucional que se hizo, que bueno, aprovecho el espacio para agradecerle a, a Pablo Stricker, que, que siempre eh, desinteresadamente y como buen hincha del club eh, nos realiza todos eh, los logos para todos los eventos. Y, y bueno, y después, eh, por supuesto que la, la Comisión de Damas, eh, al, con la venta de estas calcomanías, hay un montón de premios para que después la gente pueda acceder con el numerito que van a tener. Va a haber de todo entonces, sí. el show musical está si mal no recuerdo a cargo de Vino, eh, e Iván Gonzalo y además el Combo 10 El Combo 10, o sea va a ser una noche bien bien familiar, bien para la gente de Unión, bien para que puedan disfrutarlo Silvi, eh, hablabas recién de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil. ¿Tenemos la fecha? ¿Tenemos algo ya organizado? Sí, los chicos tenemos... ya, ya están trabajando. Déjame aclararte algo sobre la cena. Eh, sí. Respecto de los puntos de venta, las tarjetas ah, ya están a la venta. Eh, todas las subcomisiones, eh, todos los deportistas del club tienen tarjetas para vender. Perfecto. Además, eh, los puntos de venta son la Secretaría de nuestro club, Verdemanía, que es la boutique. Mutual de Unión, Bar de Unión y Bichitos en el Jardín. Bien. Además o de WhatsApp de todos ustedes. Exactamente. Y además de la forma de pago en efectivo para la uh -huh. familia que lo desee o cualquier concurrente que que asista a la cena puede abonar hasta tres cuotas sin interés con la tarjeta Mutual Unión. Perfecto. Sí. Dada esa información quiero avanzar sobre otros temas, porque en la cena vamos a estar, el año pasado ya hicimos una linda transmisión, le pudimos llevar a la gente que no se pudo acercar o que estaba fuera de la ciudad, hay mucha gente fuera de la ciudad que no puede llegar a la cena y que disfruta mucho viendo... A su gente, a sus amigos, a sus compañeros de aquella época, como le dicen en, en, en los comentarios el, el disfrutar de ellos y el celebrar de los cumpleaños Se viene un año más, una nueva edición del fútbol infantil Ese fútbol infantil que nos hace conocidos en todo el país Sí, exactamente, la verdad que es eh, la fiesta eh, más importante también después de, de nuestra cena de aniversario Que tiene la institución una fiesta que, que marca eh, a la ciudad eh, por el movimiento que hay eh, dentro de toda la ciudad de Sunchales. En estos días eh, albergamos muchas personas uh -huh. de diferentes lugares de, del país. Y bueno, la verdad que es un evento muy lindo y muy importante para la institución también. Bien, Vamos a ver qué pasa hoy, 5 de abril, entonces en el agasajo a expresidentes. Contame qué más se va a hacer, porque me dijiste. El 2, el banderazo. El 5, este homenaje a los... Eh, ex presidentes y a los socios honorarios y el 15 la cena ¿Qué otra cosita se va a hacer durante el año? ¿Qué otro evento tendremos para celebrar los 75 años? Bien, dentro del mes de abril también tenemos eh, la inauguración de la cubierta de la pileta climatizada eh, que bueno este año a través Qué proyecto, de ¿no? sí de diferentes gestiones a nivel eh, provincial y bueno y con el trabajo de la subcomisión y la comisión directiva se logró eh, comprar una nueva estructura una nueva carpa eh, que bueno que la están montando en este momento uh -huh. están trabajando en la obra eh, ayer justamente pasé por ese sector y está quedando muy lindo eh, y bueno y también vamos a tener la inauguración de, de esto que que bueno, en el club también justo el 2 de abril se cumplen eh, diferentes aniversarios, como fue la inauguración de la pileta climatizada, de bichitos en el jardín, de verde manía Entonces, bueno, también está dentro de los 75 aniversarios, en el mes de abril puntualmente, la inauguración de esto, donde bueno, vamos a contar con la presencia de todos los deportistas, subcomisiones, dirigentes, bueno, periodismo y comunidad en general para la Viene dando muy buenos resultados, muy buenos deportistas la natación. Sí, la verdad que sí, eh, la está dando muy buenos resultados y bueno y también aprovechamos para que se pongan en contacto aquellos, ahora que viene la temporada de la claro. climatizada, para que se puedan sumar eh, con las diferentes actividades que tienen y, y bueno y en este espacio renovado que vamos a contar a partir del mes de abril. Sabes que veíamos el otro día cuando eh, íbamos al reconocimiento de, de esta nadadora que tenemos, que ha dado tantas satisfacciones, no es la única, aclaro, no es la única, pero ha dado tantas satisfacciones, 15 años, y yo le decía, llevas una bandera que, que alienta al resto de las, de las chicas, de las nenas, de aquellas, de aquellas que vendrán, la natación se ha impuesto mucho en Sunchales gracias a esto, ¿no? Sí, la verdad que sí eh, hay muchos deportistas eh, no solo, bueno, por, por Anita eh, sino dentro del club también que, que han obtenido diferentes sí. resultados y muy buenos y también son ejemplo de, de constancia, de perseverancia, de compromiso porque bueno, no solo atrás del deporte que ellos practican eh, está todo esto, sino también sí, está ese es el resultado, su creo, educación ¿no? eh, estos chicos particularmente la natación, van a entrenar a la madrugada. Sí. Eh, es un compromiso, es todo muy mancomunado, que hace que, bueno, que se logren estos resultados. Y bueno como todo deporte con entrenamiento, sacrificio, llegan los buenos resultados siempre. Me refería a este resultado, sabes por qué? Porque siempre hablamos de los resultados del fútbol, del básquet, y tenemos eh, resultados como el de la natación, como el de Anita, eh, donde lo cierto es que son... Eh, son resultados nacionales, o sea, son triunfos nacionales y que también está bueno resaltarlos y hacer hincapié en ellos para salirnos un poco de los deportes convencionales como los podemos definir, ¿verdad? Sí, exactamente. Eh, en el club tenemos una amplia, una amplia variedad de, de deportes y bueno, eh, también eh, volei también ha dado su, sus frutos a nivel provincial, a sí. nivel nacional. Eh, Ves que me voy a olvidar de un montón. Después de esto, Tenemos cuando tenemos, entra el club me va a decir, eh, pero no me nombraste, no me dijiste, viste que yo hago esto y no me. Sí, ya sé, ya sé, tienen razón. Tenemos, tenemos diferentes disciplinas que, que bueno, que hacen a que a que bueno, el club eh, se vea muy bien representado siempre. Gracias a Dios y, y bueno, vuelvo a repetir sobre lo mismo es un trabajo que se hace eh, muy fuerte eh, entre todas las partes y, y que bueno, y que se logran estos lindos resultados. Te una última consulta, ¿sí? Lo del de agasajo de esta tarde es con invitación, el resto lo podrá ver a través de alguna página a través Vamos de... a estar eh, después en la página oficial de nuestro club ¿Sí? eh, subiendo todas las imágenes del evento, uh -huh. eh, donde bueno con sus respectivas, eh, sus respectivos detalles, de las personas que, que van a ser hom eh, homenajeadas, y después, bueno, obviamente que toda la prensa de Sunchales está invitada, ustedes también, a, a poder asistir a, a este evento. Y después habrá un servicio de, de lunch para, para los asistentes. Bueno, escucha, Y hay un eh, evento más, Moni. Sí, déjame. Hay servicio de lunch. <risa> Ahí están. ¿no Mirá cómo parece? se le llenaron los cachetes de alegría. ¿Qué es, lo que va a haber? Qué, qué, ¿Qué es lo que va a haber ¿Y es comida toda preparada por el bar de, del por club? Así que por los Messi, así Uy, ya. Que bueno, va a estar todo preparado. Yo, una Uy, sola consulta. Los, los... No, no hago más la consulta. No hago más la consulta porque después tengo que entrar allá. No, pero, pero este, el pariente está ahí, dice que. eso es lindo! Y, sí, la parte. Nos vamos a encontrar ahí, seguramente a través de nuestras redes también lo van a poder estar siguiendo, van a poder ver qué es lo que sucede. Esta tarde 5 de abril. ¿Qué otra cosita más? Y bueno, y como último evento del mes de abril, sí. eh, como te decía antes, si bien eh, esta noche se van a realizar homenajes a expresidentes eh, en vida y también fallecidos, bueno, también se va a realizar un homenaje en el cementerio eh, municipal ah, eh, con una placa alegórica a los 75 aniversarios y con la bendición correspondiente eh, también eh, que está encuadrado en los 75 aniversarios ahora te pido una opinión muy personal 75 años, primer año en el que tenemos una presidente de un club en Sunchales, mujer ¿Le escucho señora no, La verdad que, que muy contentos eh, siempre esto de, de poder tener participación, eh, estamos todos eh, acompañándonos, trabajando arduamente por, por todas las tareas y la verdad que me pone muy contenta de que una mujer sea Presidenta y que, bueno, que las mujeres poco a poco vayan ganando también un espacio eh, dentro de, de las instituciones, los espacios públicos, eh, porque bueno, también es, es necesaria siempre otra visión que no sea siempre la parte masculina, así que eh, estamos muy contentos por eso y, y bueno, como te decía, apoyando también a Lili en, en esta gestión. Gracias por venir, nos encontramos esta tarde, nos encontramos hoy a partir de las 20 horas en, el, en la esquina de Ameguino y 25 de Mayo, en esa esquina hiper ya emblemática para los unchalenses y con los mellis. Y celebrando los 75 años de unión. Bien, les vamos a dejar, eh, si me permiten, sí. una tarjeta para sortear. ¡Ay, bárbaro! Para que la semana que viene, durante toda la semana, bueno, para promocionar lo que es la cena. Perfecto. Eh, y el día viernes la, la puedan sortear, si les Listo. parece. Listo, me parece perfecto. Nos vamos a estar uniendo a esto de sortear la tarjeta y vamos a ver si nos organizamos para poder llevarle a la gente que no está en Sunchales y aquel que no puede ir a la cena también transmitirles como el año pasado este evento tan importante. Perfecto. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes. Eh, será un repaso más allá cuando llegue diciembre. Hará un repaso de todo lo que ha sido este año, de lo difícil, de lo más fácil, de lo que te ha quedado.